Hola, bendiciones esta que te habla es tu amiga, y tu hermana Sasha Doble y de verdad que le doy gracias a Dios por el privilegio y el honor de poder compartir este tiempo con todos mis hermanos alrededor del mundo con tanta gente que al igual que yo pues deseamos ver el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra de los vivientes disculpen la fachada, un poco cansada del trabajo, pero Dándole gracias a Dios también por él, por la oportunidad que nos da de ser luz y de ser sal donde quiera que él nos envía. Yo de verdad que no estaba preparada para poder este, volver a dar un live o poder este, compartir un mensaje, pero sí quiero ser obediente a la voz del Espíritu Santo, así que... Padre, en esta hora te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda gloria, toda honra, toda la alabanza a ti, mi rey amado, a ti, Señor Jesús, quien se paró en la brecha por nosotros, Señor, sí, por nosotros los pecadores te paraste, te paraste no solamente en la brecha, te paraste frente a la cruz, te paraste... Te diste, Señor, y te paraste frente al mismo Aves. No solamente te paraste ante el portal de la muerte por nosotros, los pecadores, sino que venciste a la muerte. Padre, yo te doy gracias. Gracias. Espíritu Santo, te invitamos en esta hora a que seas tú hablando, a que seas tú, Señor, llevando esa palabra. Que mi hermano y mi hermana necesita en este momento y en esta hora. Nos unimos al clamor de las 48 horas de intercesión. Padre pidiéndote, Padre perdón. Tu palabra dice que si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado se humillare y buscare mi rostro. Yo les oiré y sanaré su tierra. Yo quiero hablarte hoy del poder del arrepentimiento. El poder que hay detrás de la cruz. La cruz no es un símbolo, como lo han puesto en Hollywood, de maldición. La cruz no es un símbolo de derrota, ni de temor, ni de exorcismo. La cruz es un símbolo de poder y de autoridad. Es un símbolo de amor. Es un símbolo de lo sobrenatural aquí en la tierra. Ciertamente muchos en aquellos tiempos fueron crucificados. Pero nadie entregó su vida por salvar la mía. Ciertamente algo sucede cuando venimos a la cruz de manera individual. Imagínate qué sucedería si colectivamente como pueblo, si colectivamente como nación, vamos a la cruz. Es una canción hermosa que me encanta de un hermano que la canta, o sea, muchos de ustedes la saben. Llévanme a la cruz. Me encanta. Porque... Porque es el comienzo y creo que es el final de todo ministro, de todo hijo de Dios. La habilidad de poder ir a la cruz, a pesar de nuestros logros, a pesar de nuestras posiciones, o a pesar de las muchas o pocas oportunidades, a pesar de los argumentos, a pesar de las, de las pruebas y los tratos de la vida, la habilidad que todos tenemos, sin excepción de personas de ir a la cruz es una es un regalo así como lo es el respirar, es un privilegio y de verdad que hay tantos pasajes bíblicos donde podemos donde podemos extraer y fortalecer nuestra fe yo creo que esto es un tiempo para volver a los fundamentos eh, lo digo con mucha alegría yo he decidido volver a los fundamentos bíblicos a, a la base de mi fe A entender, a conocer, a escudriñar Esa fe, ¿para qué? No solamente para defenderla, sino para disfrutarla Sé que muchos de nosotros hemos pasado en este pasado año muchas pérdidas Mucho dolor, mucha derrota, mucho quebranto, muchos fracasos, mucha lucha es como si estuvieran no, luchando contra la corriente, contra una fuerza contraria. Todos sabemos la manifestación que ha habido en estos tiempos diabólicas, Empezando desde las cabezas, desde los lugares de autoridad gubernamental, desde los lugares de influencia en nuestro país. Yo creo que es tiempo que la iglesia se levante. Ya no es tiempo para ver una iglesia pasiva. Nunca la iglesia se ha identificado... Como un cuerpo pasivo Eso es lo que el mundo quiere proyectar a las generaciones O aquellos que están aún en las tinieblas o ausentes de la verdad de Cristo Del poder de su palabra y del poder que hay en la cruz Si le preguntamos a una persona que no conoce a Cristo ¿Qué es la eternidad para ti? ¿O qué es la cruz para ti? La cruz para el mundo es locura pero para ti y para mí es poder de Dios. No podemos ser igual después que vamos a la cruz. No podemos salir igual cuando vamos a la cruz. Por eso yo quiero invitarte a que, así como el mundo está usando estrategias para, perdón, aquí está mi perrito, ya ustedes saben, él es el, el rey de la casa, que Así como el enemigo usa estrategias para llegar a nuestras generaciones, para movilizar información incorrecta, información equivocada, para alejar el corazón, el pueblo y el conocimiento de Dios. Así nosotros debemos de aprovechar y orar y pedirle en este tiempo, este es un nuevo año para nosotros comenzar, a buscar la presencia de Dios, a buscar esas estrategias, a buscar esas herramientas que él nos da en su palabra, en la búsqueda, en la presencia de su Espíritu Santo. Es allí donde Dios nos va a dar el blueprint, el mapa. Dios nos va a entregar. Óyeme bien que te, te estoy hablando a ti. Hay personas que Dios le va a entregar llaves. Hay personas que Dios le va a entregar herramientas plataformas recursos es un tiempo que aunque la iglesia aparentemente aparentemente se ve como si estuviera oprimida es un tiempo donde la iglesia va a dominar es un tiempo de aceleración y es un tiempo de caminar en victoria por encima de lo que estamos viendo pero para esto se requiere fe y una capacidad de saber que siempre y cuando podamos podemos ir a la cruz que si sentimos la necesidad de de dejarnos dominar por cualquier otra cosa que no sea los frutos del espíritu la paz el gozo que podamos decir sabes que vamos a morir un poquito más hoy y venir a la cruz dice la palabra que está breve y momentánea tribulación las cosas que estamos viviendo todo lo que está pasando y está aconteciendo mundialmente esta breve, momentánea y leve tribulación está supuesta a producir en ti y en mí un mayor y eterno peso de gloria y el peso de gloria en esta tierra aparentemente se puede sentir como un peso injusto un peso que es como que sabes que tienes más que hacer, que sabes que tienes más que dar, que aportas una asignación mucho más grande que, ti, que tú mismo, que tú misma. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo será el tiempo? ¿Cuándo va a ser que me llame? ¿Cuándo me vas a activar? ¿Cuándo me vas a enviar? Y lo lindo del caso es que muchas veces en los milestones, en los, en los pequeños pasos de crecimiento y de madurez que damos como hijos e hijas de Dios, en este caminar, en este llamado que nos da, muchas veces nos envía su profeta, nos envía su palabra o un aliento. Pero hay otras veces donde Él espera de nosotros ese deseo, donde Él espera que le busquemos, la palabra es que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Me pasó algo sumamente interesante Hace un par de meses estaba en el gimnasio Y estaba en el cuarto del sauna específicamente y cuando llego allí, de momento Dios me da una palabra Y yo me quedo sorprendida porque aunque soy ministro siempre he sido he tenido el tacto de no decir las cosas y de luego decir que Dios dijo, Dios me dijo, soy muy cuidadosa. Para mí, para mí las profecías tienen una línea muy fina y es que número uno es bíblica, la palabra que se te da y número dos ya es más como una confirmación que una palabra genética. En este caso yo andaba haciendo ejercicio y de momento veo una chica allí, pero estoy sola, y estoy intercediendo, y estoy orando, aprovechando mi tiempo, ese es mi lugar, mi happy place. Y estoy orando con el Señor y tengo una experiencia hermosa, me veo en los lugares celestiales con Él, caminando por los mares de cristal, frente al trono de, del Señor y yo respondiéndome algunas peticiones personales y de momento entra una chica por allí. En el, en el cuarto, estamos ella y yo sola y siento ese fuego en mi ser que el Espíritu Santo me dice, háblale y dile que soy yo quien la va a posicionar en el Senado para que levante mañanas y días de oración con las mujeres en el gobierno yo no sé de lo que estaba el Señor queriendo hablar, ¿verdad? Pero le comparto la palabra, le digo, yo no sé por qué Dios me está, mostrando que me, está, me está mostrando a ti en la Casa Blanca Siendo un instrumento, una clave, una pieza clave para destruir y deshacer las horas de Satanás Te veo invocando esto que estamos haciendo, te veo invocando días y mañanas de oración e intercesión Días de clamor al Señor Días donde esta nación pueda no solamente desarrollar una cultura o, un, o tener un espacio dentro de todas sus agendas, dentro de todas sus, sus celebraciones como nación. Implementar nuevamente esos días de mañanas de oraciones, sino que también a nivel espiritual te veo haciendo estragos en el reino de la tinieblas. Y en mi amigo, mi hermana, tú que estás ahí, ¿cómo vamos a, a saber o a disfrutar o ver el poder de la luz de Dios en nuestras vidas si no hay tinieblas? Entonces yo creo que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y esa gracia ha sido derramada y desatada en este tiempo para el pueblo de Dios. Esa gracia ha sido desatada para el pueblo de Dios en este tiempo. ¿Para qué? Para que la uses. Sabe a Moisés en un momento dado, delante del mar rojo, se le dijo: Usa la vara. Si Moisés en ese momento se pusiera a mirar cuán grande era el mar rojo, perdería el enfoque. La unción se te ha dado para hacer la obra a través de tu fe para que Dios sea glorificado, para que su palabra sea expandida, para que su palabra sea dada a conocer. Entonces, quiero animarte en este tiempo a que saques de tu tiempo y de tu agenda personal y hagas verdaderamente del 2022 el año donde Dios toma la primicia donde Dios toma el centro de tu vida, de tu corazón, donde el Padre se vuelve la cabeza, donde tu prioridad es llenarte de Él. No te preocupes este año por una invitación. No te preocupes este año por una oportunidad o por seguidores o por cosas vanas que no dicen nada de quién Dios es. Preocúpate por llenarte a tal nivel donde seas inconmovible Porque si no lo sabías, estos son, son unos tiempos violentos Estos son unos tiempos donde la fe y la salud mental de todo ser humano está siendo afectada Lo lindo y lo bueno de todo esto es que tú y yo tenemos una oportunidad Ya que muchos han comprobado que el, el budismo ni en la metafísica Ni los astros Ni cualquier otro tipo de práctica De santería De cualquier cosa de religiones falsas Esto es un buen tiempo para predicar a Cristo Esto es un buen momento Para volver a, nuestras, a nuestro fundamento Defender nuestra fe Y traer a otros al reino de los cielos el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Y aquella chica, mientras yo le hablaba, lloraba y me confirmaba que estaba a punto de tomar su último examen. De hecho, Dios me mostró todas esas cosas y con detalles le dije, no te preocupes, vas a pasar el examen y es para esto, esto, esto y esto. Es lindo cuando Dios usa a una persona para confirmarlo, ¿no? Pero qué lindo también es saber que el afán no es ese, porque ella no lo esperaba. Ya ella tenía determinado lo que ella iba a aportar. Y, y Dios simplemente puso no solamente el querer como el hacer en su corazón en un momento dado, sino que le confirmó para qué es esa oportunidad, para qué es ese escalón. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchas cosas, de ayudar en muchos diferentes campos, industrias. Sí. Y la verdad es que yo aún me pregunto, ¿por qué me permites estar, estar en, en, en lo secular? ¿verdad? Quisiera, ¿quién, ¿Quién no quisiera estar y vivir? De, de simplemente compartir la palabra, estudiar la palabra. ¿Y ¿Qué hermoso sería poder tener ese estilo de vida? Y yo lo estoy clamando y declarando, y al tiempo de Dios Dios lo hará. Pero mientras esté ahí, mientras tú estés ahí, mientras tú, maestra, que me escuchas, sí, yo sé que ha sido difícil. Yo sé que han sido tiempos donde han probado tu carácter, tu paciencia, tu convicción. Pero Dios te tiene ahí, maestro, maestra, que me escuchas, asistente de maestros, personal, Dios te tiene ahí, abogada, abogado Dios, te tiene ahí, doctor, doctora, enfermera, asistente. Tú sabes para qué Dios te tiene ahí, para que sea sus manos, para que sea su boca, para que tu corazón lata con su corazón y deja conocer a aquel que te salvó. El que transformó tu vida a través del poder de la cruz y que esa cruz también está disponible para Él que no es cualquiera cruz es aceptar aquel que dio su vida por ti aquel que lo entregó todo lo entregó todo pero también no nos da todo porque Él no es todo y en Él tenemos la capacidad de navegarlo todo. Venimos a este mundo como si fueran un vehículo a transitar una jornada y a caminar por el camino. Somos los del camino, los del camino correcto. No te avergüences de lo Daniel. No te avergüences de su palabra, no te avergüences de su poder. No te avergüences, no te avergüences porque el estar en Cristo implica vida. Y aunque el cuerpo se deteriore, nuestro espíritu se verifica cada vez más. Todos los grandes hombres de la Biblia experimentaron la cruz. No ha habido un, una resurrección sin una muerte. Y yo creo que este país, esta nación, igual que muchas de nuestras naciones hermanas, estamos pasando por una crisis, un cambio. Ciertamente el mundo ha cambiado. La inteligencia artificial, la, el deseo del hombre de querer ser más que lo que es puede ser, o ser, o retar sus límites ante Dios, en comparación a Dios, nos ha llevado a una declinación global. Y aunque estamos en el mundo, ellos saben que no somos del mundo. Quizás tendrás que pasar por procesos como muchos de nosotros.